Vale, buenas, Buenos días a todas, las presentes y las online, que imagino y espero estén. Eh, hoy, como ven, me acompaña Elena Tomás. Que es la candidata a la cabeza de lista de la candidatura de Zaragoza en Común para las próximas elecciones del 2023 y futura alcaldesa de Zaragoza, a pesar de Natalia Chueca. Y hoy venimos a hablar de la movilidad, de la movilidad compartida. ...de los vehículos de movilidad eh, compartida... ...que es sin duda uno de los grandes fracasos... ...de la señora Chueca y de este gobierno... ...y lo hacemos a raíz de la retirada... ...por parte de la empresa Revi de los patinetes eléctricos... ...a lo que se suma las retiradas que ha habido anteriores... ...de las bicicletas compartidas de Mobike... ...o incluso de las motos compartidas también... ...de la empresa Cabify... Sin duda, un fracaso global de la política de movilidad compartida de la señora Chueca, que ha estado más preocupada en hacerse fotos con las empresas cuando decidían ellas instalarse en la ciudad de Zaragoza que de la gestión del servicio. Porque estas empresas, decir que no solo han venido y se han ido cuando han querido y no cuando interesaba y necesitaban los vecinos y vecinas de Zaragoza, sino que también cuando han estado han incumplido sistemáticamente las pocas condiciones que el Ayuntamiento de Zaragoza ponía por la inoperancia en la inspección y el control por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. No han tenido los vehículos repartidos por toda la ciudad y, por tanto, dando servicio a todos los vecinos y vecinas. No los han tenido anclados, no han cumplido con esas eh, condiciones de seguridad eh, ...y de convivencia con el resto de medios... ...como fundamentalmente los peatones... ...y esa incapacidad y esa impericia de la señora Chueca... ...ha llevado a que los vecinos y vecinas de Zaragoza... ...no puedan disfrutar de vehículos de movilidad compartida... ...de vehículos de movilidad personal. A diferencia de lo que la señora Chueca ha hecho... ...durante estos cuatro años... ...a mí me gustaría poner en valor... ...lo que Zaragoza en Común hicimos en el año 2018... Cuando este fenómeno surgió, no solo en la ciudad de Zaragoza, sino en todas las ciudades del mundo, en aquel verano de 2018, cuando Zaragoza vimos cómo empresas comenzaban a soltar patinetes sin ningún tipo de regulación, en un tiempo récord, de una manera pionera, que sí que fue referente en otras ciudades, regulamos el sector y conseguimos que esos servicios estuviesen garantizados para todos los ciudadanos y también cumplieran con los requisitos de convivencia con los peatones y con otros medios de movilidad. Frente a esa gestión de Zaragoza en común, en tiempo récord, tenemos la gestión de la señora Chueca de cuatro años, en los que el resultado hoy es que tres de esas empresas con las que la señora Chueca se hizo fotos se han ido de la ciudad de Zaragoza y no están prestando el servicio para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y ahora le paso la palabra a Elena para que continúe. Bueno, muchas gracias Alberto. Eh, bienvenidas a todas. Eh, pues Desde Zaragoza en común eh, apostamos por supuesto por la gestión pública del servicio de, de movilidad. Nos gusta la gestión pública tanto para el autobús como no nos va a gustar también para las bicicletas, para los patines o incluso para las motos de, de movilidad compartida, porque sabemos que este es una, una forma de gestión que da calidad y que… También ofrece eh, la posibilidad de un control de, de esta movilidad y que no suceda como ha comentado Alberto, que te encuentres un día las bicicletas en, en la, la ciudad de bicicletas y al año siguiente desaparezcan sin decir nada y avisa, sin avisar al consistorio. Apostar por la, por la gestión pública de la, de la movilidad compartida, sobre todo también pensando en que si llega un momento en el que, que la zona de bajas emisiones se pone marcha, eh, pues hará falta dar el servicio a toda la ciudadanía, hay que dar servicio a la ciudadanía en los barrios, pero también en el centro, ya que la gente necesita eh, moverse y estamos en un momento en el que nos encaminamos hacia la Zaragoza del futuro y hay que pensar que la movilidad compartida y la movilidad sostenible es el camino a seguir y es por donde debemos empezar.